Hola soy Arbe y hoy traemos un tutorial diferente No vamos a encender el fuego para nada Simplemente vamos a decorar viejas velas que tenemos por casa Aprovechando las velas que tenemos por casa Ya veis tengo estas Son normalitas Tengo esta otra que ya también tiene unos añitos Y quiero tunearla un poco Pues vamos a emplear con estas velas Y alguna más Pues estos eh, son tintes con base en alcohol. Recordar, tinte con base en alcohol. Este son en tonos metalizados, esta cajita. Vamos a emplear también este film, este plastiquillo para, para manchar la mesa. Y bueno, vamos a ir empezando cortando un trozo de, del film bien ya cortado lo situamos en, en la mesa bien estirado simplemente para que no nos manche cogemos la primera vela esta amarillita y vamos a empezar a echar la tinta desde arriba vamos a dejar que gotee sobre la vela y vamos a ir manchándola. vamos a utilizar diferentes colores Ya veis, no tiene ninguna dificultad Empleamos ahora otro El primero fue uno violeta Después con el acabado Aunque le echéis eh, colores por encima de otros eh, Notaréis la diferencia ¿eh? Vamos a emplear un poquito de, de negro para que quede con un poco de contraste Después le aplicaremos el rojo Y ya veráis qué, qué, qué efecto más bonito queda El ir mezclando los colores van, van a dejar después unos efectos muy bonitos en las velas Bueno, he decidido hacer este vídeo diferente Aprovechando velas que tenemos por casa Reciclando, eh, dándoles una vuelta a esas velas, eh, tuneándolas y creando velas diferentes, nuevas, ¿no? A partir de las que ya tenemos Así nos quitamos un poquito de la cocina, del fuego, que bueno, ahora estamos en verano y hace bastante calor Y, y nos quitamos un poquito ese calor de, del hornillo Así, un poquito más de, de tinte bueno, eh, si tuvierais problemas con el diseño y no os gustara Simplemente pasando una toallita húmeda Se os iría este dibujo Yo lo voy a hacer con este papelito Voy a darle unos toques por abajo Porque está goteando ya bastante Y quiero que me cubra mmm, toda la vela Voy a darle así unos, unos golpecitos aunque se nos desdibuje un poquito, ahora volvemos a aplicarle el tinte. Ya veis cómo están quedando las, los goterones de tinta. Aquí vol volvemos a aplicar. Así esta va a ser una vela un poquito moderna. La vuelta para que gotee hacia hacia la mecha y seguimos aplicando otra vez la vuelta y bueno os vais a manchar las manos y podéis utilizar guantes claro que sí yo estoy acostumbrada a trabajar así eh, de las manos se eh, limpia también muy fácilmente este tinte ¿eh? Un, una toallita húmeda Y listo O el, la laváis en, en el grifo Y también No tenéis problema Seguimos echándole un poquito Marcando más Algunos rasgos de la vela Esto ya es a gusto de cada uno eh, Vais a tener velas diferentes Y vais a poder hacer muchos diseños diferentes Con estas dos esta velita azul y la, la otra compañera Vamos a hacer lo mismo Vamos a dejar gotear la, la tinta Y vais a ver que queda diferente A la que hemos hecho en primer paso A continuación Vamos a ver dos tipos de velas diferentes eh, A estas que estamos haciendo Vamos a empezar con esta He utilizado una en color rosa Pero la que tengáis por casa Y vamos a hacerle unos Unos puntitos de colores Así esparcidos a lo largo de la vela eh, Recordar esta tinta eh, Tenéis que esperar que seque Para darle la vuelta A la vela eh Tarda un ratito, no mucho en secar pero, pero bueno, no podéis ahora girarla porque se iba a mover toda la tinta Y ya veis, simplemente unos puntitos Y queda muy bonita, así simplemente, no hace falta eh, cargarla de color ni nada Esta, pues me pedía esto, una cosa muy sencillita Y este es la, el otro ejemplo un ejemplo muy fácil también Vamos a hacerle una espiral A esta vela Vamos a enmascarar Ya veis que es sencillito Intentando mantener la misma distancia Siempre entre Una línea de, de, la, de la cinta de carrocero Y la siguiente O en disminución Ya veis la hemos enmascarado Con la cinta de carrocero Y ahora pues con un color violeta Que le pega a este azul la vamos a manchar por donde ha quedado descubierta la vela Y esta es muy bonita para, para habitaciones de niñas Para regalar Es muy... Me parece muy, muy infantil me, me gusta mucho esta vela Le aplicamos la, la, el tinte por toda la vela Por toda la, la superficie Hasta abajo Y vamos a dejarla Bueno, repasamos ahora donde hemos tocado Y se nos ha ido un poco la pintura la vamos a dejar reposar En un portavelas Bien, voy a aprovechar ahora Para recordar Suscríbete si aún no lo has hecho El próximo vídeo será diferente No tendrá que ver con la pintura Vamos a volver a hacer velas Este ha sido un plan Modo decoración Y... Si, si te gusta el vídeo, si te gustan mis vídeos, darle al like, pulgar para arriba para los algoritmos. Bien, ya ha secado la, la tinta y podemos quitarle el, la cinta de carrocero, la cinta de enmascarar. Ya veis que no, no es difícil. Y mirad qué bonita queda la, la vela. Eh, lo he hecho en estos colores Pero podéis hacerlo perfectamente en otros Y aquí el resultado final De los ejemplos que he hecho Tenéis la violeta, tenéis los puntos, puntitos La amarilla que ya veis que no es amarilla ahora Aquí se ve mejor Mirad del amarillo que era ahora Una vela un poquito más moderna Y así variedad para que elijáis la técnica que queráis emplear. Y muchísimas gracias por verme. Chao.